Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial Otra vez en mi canal con este pelo de mofeta Y nada, un vídeo más que especial hoy Hoy un vídeo de New World Tercer vídeo o segundo que traigo al canal, no lo sé Estoy con el curro y los estudios hasta el culo O sea que voy un poco perdido Pero bueno, cabe recalcar que este vídeo eh, Va bastante bien ¿Cómo se dice? Bien estudiado, porque como veréis en pantalla ahora mismo, estáis ahí viendo todas las horas que le he pegado en tres días a la beta de New World. O sea que sé de lo que hablo, he jugado y sé si merece la pena lo que hay mal, lo que hay bien, mi experiencia jugando esta nueva beta. Un pequeño introductorio, como se diga, me lo he pasado un poco más aburrido que la beta cerrada, ¿vale? La beta abierta lo he pasado un poco peor Y por unos temas que voy a comentar ahora que espero que cambien, porque si no los Stark que es de otra compañía, no sé, creo que lo comprar a Amazon una movida así... Los Tark se va a comer a New World por todos lados. Yo voy a jugar a los dos juegos. Yo sabéis que me gustan mucho los MMO, me gustan mucho los Shooters, me gustan esos dos géneros de juego. Entonces, todo lo que salga nuevo de Shooter y todo lo que salga nuevo de MMO lo tenéis en este canal. O sea que suscribiros, dar like, comentar, compartir ese tipo de mierda que siempre se pide. Entonces, ¿qué quiero comentar? Eh, aspectos que están muy bien en New World. Eh, he llegado hasta nivel 30, entonces he LBAO. Hasta nivel 30 He elevado todo en PvE Y luego ya le he dado el PvP Que es de lo que voy a hablar luego El PvE eh, Entretenidas algunas misiones Otras misiones muy repetitivas Por ejemplo, las de facción Son todo el rato exactamente lo mismo Y se te pasa un poco pesado Estoy todo rato tocándome el pelo Pero porque me veo el pelo Me acabo de duchar Y me veo el pelo como una mierda Bueno, ¿qué mata el pelo, tío? ¡Ah! quién es feo, feo y punto entonces, eh, el PV, bastante aburrido en algunos aspectos, bastante bien en otros, hay algunas misiones muy varadas, las misiones de mundo en plan de eventos, de esto de monolitos, corruptos y todo eso están súper chulas. El tema de la historia está bien, no está mal, no tiene un lore súper extenso y nada, pero hay que pensar que estamos en una beta cerrada, todavía no hay expansiones, todavía no se conoce muy bien a los personajes. Pero bueno, eh, poco a poco se va abriendo mundo, poco a poco se va abriendo historia y está más o menos bien, no es algo que digas tú, qué asco de juego, no, está bien, es flojito mucho los aspectos de movilidad, la movilidad la verdad que ha sido una absoluta patata tío, o sea, para moverte de un punto a otro si no tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, Azot, estabas jodido tío, tenías que cogerte media hora de, de real andando de un punto a otro del mapa era una puta movida, como no metan monturas, una especie de caballo, burro lo que cojones sea el juego va a estar aburrido en tema de PvE y en tema de levear al principio, porque se te hace súper pesado. Tengo muchos amigos que han jugado la beta conmigo, o más bien dicho, han empezado a jugar la beta conmigo. Jugaron el primer día, el segundo no aguantaron porque se aburrían, tío, de andar. Y lo comprendo, es una puta simulación de andar. Este aspecto que mejoraría del PvE, sobre todo, es el tema de movilidad, tío. O que las misiones te aparezcan más cerca y te tengas que mover menos, o... Que el simple hecho de meter monturas o meter una variante de movilidad que sea más rápida Por lo demás, bien, el combate me parece increíble, me gusta mucho el sistema de combate que tiene este juego Que peca de simple, pero bueno, pero hay otra cosa que peca de simple en esta beta o en este juego Tampoco me gusta demasiado, que es el tema de las vale Como sabéis, esto no va por raza, No va por eh, por clases Esto va por un personaje que puede levear Muchas armas, y tú esas armas las puedes levear Y puedes usarlas cuando tú quieras Al mismo modo, no sé si cambiará esto Puedes resetear tus puntos de nivel Por 20 de oro me parece una absoluta mierda, me parece que está mal hecho Además de que casi todas las armas, por ejemplo, si quieres ser DPS o te subes destreza o te subes fuerza Si quieres ser tanque, constitución, si quieres ser healer, con, concentración O sea, no, es, no tiene nada difícil, ¿vale? Es una cosa muy sencilla Entonces, para una persona que ha jugado bastantes MMO, ya sea yo, o sea, y vosotros os habrá hecho aburrido haceros una build o demasiado sencillo porque como que no tenéis ni que pensar, simplemente subiros una cosa y fuera, y eso no lo veo bien creo que debería ser más extenso y así crear builds más extensas, pues yo que sé tío, un healer con arco o cualquier cosa y que quede guapo y que quede bien y que quede nivelado, que este combate está parejo ¿vale? no que te tengas que subir solo una cosa porque entonces todo el mundo va a querer ser DPS, todo el mundo va a querer ser main healer, solo un healer todo el mundo va a querer ser tanque, no va a haber eh, clases, ya que este juego no te hace elegir clase lo bueno y lo bonito y lo guapo, sería que hubiera la forma de levear varias casas a la vez y que tú puedas ser un DPS healer un DPS tanque, un tanque healer que se puede, pero no, no está como es como tan sencillo que... No se consigue hacerla del todo bien, ¿vale? No está nivelado Explico como el culo y lo sé, pero Los que habéis jugado, creo que lo entenderéis De que es muy sencillo hacerte una abullo, o sea, no, no tiene Nada de complicado, no te hace falta verte un tutorial No te hace falta investigar del juego, una persona Que ha, que ha jugado un MMO y entra a jugar este MMO Se va a hacer un DPS si, si quiere Se va a hacer un healer si quiere, que no está mal peca de simple como el combate, pero se me hace aburrido ¿Vale? Si complicaran eso, ese tema Un poquito más, creo que estaría un poquito mejor El combate, muy guapo, me gusta el combate Ya lo he dicho, sencillo, peca de, peca de sencillo Lo he dicho 30 veces en este vídeo, pero de sencillo es bueno, ¿vale? ¿Entiendéis? De sencillo está guapo. No veo que haya casi ningún bug en el combate. Alguna vez en la beta está claro que falla, pero eso supongo que lo corregirán. Y, y poco más, el PvP. El PvP es lo que más me ha gustado de este juego y a lo que menos le he dado. Yo dediqué los dos primeros días a debear hasta level 30. Ya habéis visto, creo que he jugado 35 horas. O sea, que las primeras 15 horas o 20 horas las dediqué a jugar solo PvE. Además, solo. No jugaba en grupo ni nada. O sea, le veo todo solo. Hice un solo a nivel 18... Hice todo, todo, todo solo y llega hasta nivel 30 y a nivel 30 ya dejé la historia apartada y dije, venga, ya que queda un día, tenía 5 horas para jugar y dije, estas 5 horas que me quedan voy a dedicarlas al PvP Hablé con una facción que es la que estaba top 1, no me acuerdo cómo se llamaba, en core, el servidor core, que era de, del sindicato, top 1 sindicato, ¿vale? Y nos pusimos lo que es el último día a capturar bases, no, no hice ninguna guerra, aunque la beta cerrada sí que hice, o sea que os puedo decir que las guerras están guapas, 50 con 50, muy chulo Además, el tema de que depende quién esté gobernando en cada ciudad, los impuestos suben, bajan... Ese, ese tema me mola mucho también, está muy currado, me mola bastante. Y el tema de PvP está muy chulo, la verdad. Te da una sensación... Tienes, es muy satisfactorio pegarte en PvP porque vais 15 o 20 en mundo abierto a pegaros contra otros 15 20, capturar una base... Está guapo. El PvP lo recomiendo mucho que lo probéis si no lo habéis probado cuando salga el juego porque me parece el aspecto más bueno de este juego. Me divierte mucho más el PvP que el PvE y el PvE no es malo, es lo que repito, lo que pasa es que... Es que tanta movilidad y pasar de un punto a otro tan lejano sin movilidad, sin caballo sin lo que sea, es aburrido que te cagas, tío. Entonces, como no cambien eso, no sé cuánto va a durar el New World. Ojalá que mucho porque es un juego que me gusta, la combate y tal. Este canal ya sabéis que voy a traer Elion, voy a tener New World, voy a traer los Tark World of Warcraft ya está muy pasado de moda para mí O sea, no voy a destacar en World of Warcraft Y además soy un banco que te cagas, o sea que World of Warcraft no vais a tener Aunque juegue, pero bueno, ya sabéis eh, Poco más que voy a decir, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si os gustan los shooters y los MMOs Como siempre digo Y un besazo en todo el pito, en todo el chumino En todo donde sea, un besazo Os quiero a todos y a todas